bienvenidos al séptimo conche su martes vaya capítulo nos ha regalado estudio mapa y es que por ahí estuve viendo que decían que el cgi era para hacer un anime barato barato no este es uno de los mejores trabajos de mapa por después de jujutsu kaisen de verdad que la animación me ha parecido de otro nivel sin duda el demonio eternidad fue presentado de manera excelsa por el estudio se pueden ver muchos detalles muy bien conseguidos en la rotación de cámara y sobre todo en el arte del demonio eternidad el juego de luces me parece extraordinario no es simplemente es poner una paleta de colores sino que realmente se está innovando en la manera de hacer anime yo es que no recuerdo que se animasen los brillos de esta manera sin duda Studio mapa está haciendo un increíble trabajo esperemos que shingeki también se posicione como una obra que resale por la animación en su última etapa, como lo está haciendo ahora el pibe Motosierra al momento de alimentarse del demonio eternidad. En líneas generales, la trama del capítulo consiste en cómo Lassenpai Jimeno termina dándose cuenta de cómo Denji tiene zafados todos los tornillos. Y es que el personaje de Kishibe que aparece en el cementerio está basado en Mats Mikkelsen, que el día de hoy, justo que se emitió el capítulo, está de cumpleaños. Y también se referencia una de sus películas, la de Drunk u otra ronda, en la cual se la pasaba bebiendo todos los días según un estudio clínico en contra de la depresión, siendo una película bastante especial. Ya que la hija del director terminó falleciendo, y tenemos la escena de Max Mikkelsen bebiendo en un cementerio, aunque esto es en relación a la idea de cómo le faltan todos los tornillos a Denji, y cómo Jimeno termina dándose cuenta de que así como Aki, Denji no es una persona normal. Aquí tiene un concepto más perverso detrás que es el demonio de las armas. Sin embargo, la misma fuerza o una incluso más grande es la que rodea al pibe motosierra. Jimeno termina ayudándole utilizando una de las manos con las cuales había hecho el contrato con su demonio. La resolución de esta batalla sin duda ha sido bombástica. Por eso resaltaba como esta es una manera nueva de hacer anime, este capítulo se ha posicionado como mi favorito hasta el momento por todo lo que ya te mencioné, se siente la gran evolución con respecto al primero que se veía un poco más robótico, acaba muy rápido, acá se presenta muy bien y los conceptos me parece que son lo suficientemente densos para conectarnos a la trama y también a los personajes. Finalmente, después de tres días, terminan derrotando al demonio Eternidad. Y siendo el siguiente acto, el como Denji finalmente recibirá su paga. No es paga en dinero, algo que va con el personaje, sino que quiere un beso de la senpai, siendo ese su primer fasto kisu. Algo así como beso rápido o besito. Sin duda, este es un capítulo más relajado del cual no hay tanto que analizar fuera de cómo han censurado la terrible escena del vómito en la boca de Denji que en verdad me parecía muy desagradable en el manga porque este era su primer beso, su primer fasto kisu. La verdad es que el actor de voz le da mucho enfoque a este como toque erótico, inocente y tonto que tiene Denji con respecto a aceptar estos tratos. Un capítulo bastante relajado que pues sin duda brilla más por la animación. Voy a empezar a hacer un poquito más cortos los videos de Chainsaw Man porque la verdad es que las vistas no están acompañando. No los voy a dejar de hacer, pero ya no puedo como dedicarles tanto tiempo porque los dos son los que requieren ahora mi atención porque están teniendo mucha respuesta. Así que si les están gustando estos videos, recomiéndenlos, denle me gusta, comenten cualquier cosa para que YouTube ayude un poquito más. Por cierto, qué pedazo de ending, sin duda, referenciando el anime noventero con estas imágenes, la verdad es que nos enseña cómo Tatsuki Fujimoto es bastante cercano a lo que es el género. Ya se decía de Hajime y se llama como planteaba algunos capítulos como si se tratase de una serie o película, teniendo mucha noción de esto. Pues yo creo que el pie de Motosierra precisamente encuentra su encanto en que el autor sabe cómo llegarnos a través del entretenimiento, que es lo importante. Por lo que el anime está colocándose como una pieza muy valiosa de animación y también por lo que representa esta trama. Un saludo muy especial a mi pueblo Daniela y nos estamos viendo con siguientes videos.